Si eres una persona que te gusta la naturaleza, te gusta el trato con las personas, te preocupa la crisis ambiental en la que estamos inmersos y quieres participar en la búsqueda de soluciones para este problema, el ciclo de Técnico Superior de Educación y Control Ambiental es tu opción. El Ciclo te habilita para trabajar en el campo de la Educación Ambiental, en profesiones como Educador Ambiental, Guía e Intérprete en Espacios Naturales, Guarda y Coordinador de Campañas de Sensibilización. También en el ámbito de la Gestión y Control, como Agente Ambiental en Empresas y Administraciones. El modelo de aprendizaje que utilizamos será colaborativo y basado en retos, donde tú serás el protagonista, adquiriendo no solo competencias técnicas, sino también competencias transversales, resaltando la comunicación y transformación digital. Realizarás prácticas en empresas y organizaciones e instituciones públicas. Podrás optar también a realizarlas en el extranjero a través del programa Erasmus+. Las salidas laborales del ciclo están encaminadas hacia la empresa privada o pública, pudiendo participar en las distintas convocatorias de las administraciones públicas. También podrás continuar tus estudios realizando un grado universitario en Ciencias Ambientales o Biología, así como otros ciclos formativos de la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente o de la Familia Agraria. El concepto de sostenibilidad requiere actuar en el presente pensando en el futuro. Necesita diseñar modelos de desarrollo que protejan el medio ambiente y los recursos naturales. Cada vez son más las empresas y organizaciones que apuestan por la economía circular, movilidad sostenible, medición de huella de carbono, el desarrollo de las ODS, para contribuir a ella y así mitigar el cambio climático. Para afrontar todos estos retos, son necesarias personas con una formación específica en medio ambiente. Y tú puedes ser una de ellas.